Luego de la exitosa colaboración Ella Baila Sola, que protagonizaron Peso Pluma y Eslabón Armado, crecen los rumores sobre una posible enemistad entre ambos exponentes del regional mexicano, debido a la histórica presentación que tuvo el intérprete de Siempre Pendientes en el programa de Jimmy Fallon. Y es que Peso Pluma interpretó en solitario la canción que lo llevó a ser el número uno dentro del top mundial en distintas plataformas musicales por lo que muchos internautas han reaccionado y dividido opiniones, algunos tachándolo de mal agradecido argumentando que debió presentarse con la agrupación que colaboró con él. Además, que el tema es autoría de Pedro Tovaro, voz principal de Eslabón Armado. Peso pluma pegó porque es güero volumen 2, entonces dime qué chingados hace ese güey en el show de Jimmy Fallon cantando solito una canción que canta con otro güey.